¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es elaborar aplicaciones mediante herramientas de desarrollo computacionales de acuerdo a los procedimientos para solucionar problemas. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber, solucionar problemas sencillos,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 En ella, deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta actividad se denomina Preparando el entorno de desarrollo para crear aplicaciones básicas en c -Sharp. La segunda unidad didáctica se denomina Creando aplicaciones en entornos de desarrollo integrado. En ella, deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Esta actividad se denomina creando aplicaciones con operadores lógicos y estructuras condicionales. La tercera unidad didáctica se denomina manipulación de eventos según sus propiedades y su usabilidad. En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad se denomina creando aplicaciones con estructuras de iteración. Al inicio de cada unidad didáctica,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 En la segunda unidad didáctica aprenderá a crear aplicaciones con operadores lógicos y estructuras condicionales en un entorno gráfico de Windows. En la tercera unidad didáctica aprenderá a crear aplicaciones con estructuras de iteración siguiendo estándares de programación. Es importante anotar que el desarrollo de software no es una actividad individual, sino una actividad de equipos de desarrollo.